Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. el día de hoy te voy a compartir lo que significa soñar con peces. Los sueños con peces no necesariamente es una experiencia carente de significado, la mayoría de las veces oculta señales realmente asombrosas que ni siquiera eres capaz de imaginar. Precisamente por ello, este tipo de sueños tienen tanto impacto, no solo en tu vida, sino en tu personalidad. En esta oportunidad podrás conocer los significados más comunes de este tipo de sueños para que puedas entender mejor todo esto. ¿Cuál es el significado de soñar con peces? Es un gran símbolo que representa la resurrección y la fertilidad, pero sobre todo tu subconsciente. Este sueño por lo general significa, la alegría, el éxito y la felicidad. Cada especie de pescado tiene un significado propio se interpreta, en la mayoría de los casos, como algo que está por venir, puede ser algo positivo o negativo. Es importante que sepas que este tipo de sueños pueden estar relacionados con la economía, pero también con el estado de tu alma. El ámbito espiritual puede ser un punto particularmente importante en este tipo de sueños. Precisamente por estas razones que resulta tan relevante conocer su interpretación pues no todas estas imágenes que aparecen mientras duermes tienen el mismo significado. Soñar que sujetas un pez con tus manos. El tipo de sueños en donde sujetas a un pez en tus manos puede ser una señal de que pronto estarás perdiendo una muy buena oportunidad. Es una advertencia, pues probablemente pasó desapercibida en su momento, pero en el futuro te traería mucha felicidad. Aprende a identificar este tipo de oportunidades para que no las dejes ir, debes sujetarla con más fuerza. Soñar con ver pez nadando en agua clara. Si en tu sueño viste un pez nadando en agua clara es señal de que cosas muy buenas pasarán en tu vida. Pronto estarás lleno de prosperidad y muchas buenas vibras, rodeado de las personas que quieres y ayudándolas también, brindándoles un poco de tu suerte. Podrás lograr todos tus proyectos, aunque estos sean escurridizos, podrás atraparlo, ya que desde hace mucho los tienes visualizados. Soñar con peces que te atacan. Los sueños en los que ves a peces que te atacan suelen ser una imagen proyectada por tu propia situación. Estás en problemas y te sientes tenso debido a que no sabes cómo lidiar con ellos. Estás tomando una actitud derrotista hacia esta situación que has estado viviendo últimamente. Debes respirar profundo y pensar que este tipo de problemas también pasarán. Soñar con ver peces en tu cama. Cuando en un sueño ves a peces en tu cama es una advertencia clara de que pronto se estará pasando por una situación difícil en el ámbito de la salud. Debe ser precavido e ir al médico en el menor tiempo posible. Hazte un chequeo general para descartar posibles enfermedades. También es necesario que estés pendiente de tus familiares cercanos, pues pueden ser ellos los que estén en riesgo. Soñar con gato cazando pez. Un sueño en el que visualizas a un gato cazando a un pez dentro del agua es una muestra de tu propia personalidad y de tus habilidades. Tienes un don con los negocios y las ventas, eres astuto, desconfías lo suficiente y tienes mucha confianza en ti mismo. Además, proyectas una actitud tranquila, pero suficientemente fuerte como para que los demás te vean con respeto. Utiliza esa habilidad para tu propio beneficio. Soñar con ver peces muertos. En el caso de soñar con ver peces muertos, es muy probable que te debas perder para una gran pérdida. Es probable que la misma sea en el área del dinero, por lo que tus finanzas se pueden desestabilizar considerablemente. Te costará mucho recuperar esta pérdida, sin embargo, como es un sueño premonitorio, podrás prepararte. Intenta engordar tu cuenta de ahorros para que esta situación no te dé un golpe bajo. Soñar con comer pescado frito. Al soñar que estás comiendo pescado frito es probable que no existan elementos negativos. Es una clara señal de que tendrás un momento lleno de abundancia y prosperidad, no solo para ti, sino para toda tu familia. Es necesario que aproveches estos momentos de dicha para impulsarte a alcanzar tus metas y lograr tus proyectos. Podrás resolver cualquier obstáculo que se presente, así que no debes preocuparte por ello. Soñar con comprar pescado podrido. Si en tus sueños has ido al mercado y has comprado pescado en mal estado, es un símbolo de una mala racha, probablemente en el ámbito laboral. Esto hará que se desestabilice tu situación financiera y probablemente te sentirás realmente desesperado. Debes luchar mucho para poder superar esta mala situación, pues, aunque será muy costoso, podrás hacerlo. Soñar que nadas dentro de un acuario. Un sueño en el que te ves a ti mismo dentro de un gran acuario con diferentes peces es señal de que estás reflexionando sobre aspectos de tu vida sexual. Resulta un buen augurio, porque estás tomando en cuenta algunas cosas sobre este tema para poder aplicarlas a tu vida. Soñar con peces es, por lo general, una experiencia agradable. Pero no solo esto, también tiene connotaciones realmente positivas. Es por ello que conocer sus significados es importante, pues te señala aspectos en los que estás fallando para que puedas resolverlos, pero también te indica que viene un buen momento para ti. Y bueno, hasta aquí, el video de hoy, espero que te haya gustado, si fue así, por favor deja tu me gusta y suscríbete, muchas gracias.